y parece que estuvieran vaciando toda su agua sobre ti. Permaneces muy quieto, con los ojos cerrados, sintiendo las gotas de lluvia caer sobre tu rostro. Ahora, siente dónde caen las gotas. Quizás una gota caiga sobre tu nariz, otra sobre tu párpado, o sobre la mejilla todo está muy tranquilo y es placentero estar parado bajo la lluvia sintiendo las gotas caer de repente un rayo de sol aparece por detrás de las nubes el rayo de sol es brillante hermoso y resplandece entre las gotas de lluvia Luego, aparece otro rayo y otro más a continuación. Los rayos iluminan las gotas brillantes. De pronto, un enorme arcoíris aparece en lo alto del cielo. En un principio sus colores no están bien definidos, pero luego se vuelven fuertes y brillantes. Este es uno de los arcoíris más hermosos que hayas visto. Sientes que estás viviendo un momento mágico. A continuación, se te conceden dos deseos. Uno es para ti y el otro para el mundo. ¿Qué deseas para ti mismo? ¿Cuál es tu deseo para el mundo? Reflexiona acerca de las mejores cosas que la vida te ha dado. Siente que tu corazón se llena de gratitud y permite que este buen sentimiento fluya hacia el mundo. Cuando sientas que es el momento, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre los ojos, todavía puedes sentir gratitud en tu corazón.